Empezar. ¿Estás grabando ya? Sí, sí. El juego se llama Salta al banco. El objetivo es hacer el, el, el número máximo de toques posible. Pues venga, vamos el, a dar. Alguien le da un toque, tiene que correr al banco, saltar, saltarlo de vuelta para volver a incorporarse al juego. Vale, vale, venga, rápido. ¿Ves? Hacerlo. Vamos a proceder a hacer un ejemplo. Eso, eso es lo que. <risa> el que saca no corre. Procede, procede. Gracias. Ellos no así. Decir. Está bien la idea, la idea de desplazarse a un sitio y hacer algo me parece muy muy interesante. Venga, por ejemplo? Eh, ¿con, ¿Con qué? ¿Con qué? O, o, lo mismo, ¿no? No, déjalo, déjalo. O, el próximo día lo mejoráis, me de, ponéis objetivos motores y, y pensar más cosas que podéis meterle, pero está, es buena la idea. Hoy han hecho una cosa. Esto es diferente. Me importa si cojo las cosas y el año primero. Pues vete, vete. Tú no te preocupes. Venga, otro, otro. Nosotros, nosotros. Venga. Pues nuestro juego se llama Pillar al vuelo y consiste en una línea de salida con un móvil. Tenemos que desplazarlo hasta una línea de meta. Para que ese móvil cuente, en la línea de meta tiene por detrás de la línea un compañero cogerlo. Hemos puesto cinco niveles. De menor a mayor y dependiendo del móvil, es más, de menos difícil a más difícil. Empezamos con un balón de boli y acabamos con una indiaca. Cada vez que se cae al suelo, tenemos que volver a la línea de inicio y volver a intentar llevarlo... Y tiene que tocarlo primero, una persona, todas personas Eso y después toque libre. Primero lo toca una persona del grupo hasta que lo toquen todos. Una vez lo han tocado todos, ya es toque libre. Pues venga, a ver... Ah, Había dura poco, ¿eh? Ah, ah, ah. Eh, por eso es más difícil Ya está, dejadlo eh, El tema es que Tenéis que dejar que todo el rato O sea, que no haya toque libre Sino que todo el rato sea ¿Sabes lo que digo? Eso es lo interesante Pero es que así es como se corre más Claro, venga eh, Otro El Álvaro lo toma por culo pero, pero es que pues venga, empezá. Vale, nuestro juego es la bola Loca. Básicamente, seis, ¿la, la perdona de qué? ¿Eh? ¿El nombre ¿Sí? ha dicho? ¿La bola de dedos, o de voz? no, o pase que voy? no Bueno, decir, igual. Pero bueno, el nombre no importa. Van a ser dos filas. En este caso son de tres personas. Va a ir pasando la bola en toque de dedos o como podáis en zigzag. En el momento en el que pases la bola, tienes que cruzar por detrás y colocarte en la siguiente fila. Y así sucesivamente hasta llegar al otro lado. Perfecto, a ver. Los puntos, bueno, los puntos los explico de igual. Sí, sí, no, los puntos que cuando llegue a un sitio. Eh, existen dos maneras de ganar puntos. Una es un ciclo entero de 10 toques, en el cual cada vez que llegas, será 1 2, 3, en el momento en que se llega a diez, es un ciclo entero, se consigue un punto. Si se llega hasta el final sin que la bola caiga, se consigue otro punto. Vale, venga. Uno, dos. Bien, bien, muy bien. Está está bastante bien. Se puede mejorar incluso un poco, pero está muy bien. O sea, ir pensando en otras cosas. ¿Quién le queda más? ¿Algún grupo queda? ¿Habéis puesto todos? ¿Quién no ha expuesto? Todos. Todos, ¿no? Pues unas máquinas, perfecto. O sea, lo hemos hecho incluso a tiempo, que había uno que se tenía que ir a la i55, que ya se ha ido. No, era otro también, pero que lo hemos hecho a justo. ¿Has visto? Ya podéis. Eh...